En cierta medida sí eh, obviamente uno viene con a, cuando viene a estudiar acá, viene con la idea de que va a estar todos los días en el campo y, y si sí te das cuenta que más que en los primeros años no es así, te pasa, o sea, hasta el tercer año te pasas en el aula con matemática, química, física, que por ahí es más aburrido, pero, pero bueno, después ya en el tercer y cuarto año, en el último, eh, estamos vinculados porque salís a, a hacer trabajo, relevar productores, y ves eh, distintas situaciones sería que se presentan en la producción. Entonces, eh, en eso sí, el, a los últimos años se pone más, más divertido, sería más, más motivante, sería para estudiar. Eh, sí, en cierta medida, sí, no así al principio, por las materias básicas, digamos que es que muy, muy, de, muy de aula y pocas salidas a campo, pero después del tercer año en adelante, eh, sí. Eh, bueno, realmente o sea, superó lo que son las expectativas. ¿Por qué? Porque uno tal vez que viene del campo sabe las distintas ramas o tiene una idea de lo que son las ramas de la agronomía. En cambio, en mi caso que vengo de la ciudad, al entrar acá a la facultad eh, pude ver o pude aprender e investigar todas las ramas que tiene, o sea, ya sea la extensión, la investigación, la docencia. Y, y bueno, no solamente o sea, superó las expectativas a través de eso, sino que también a través de lo que es la parte humanística. Porque es una, una facultad que es chica y todos los que son los profesores se transforman en tío, en padre, en abuelo y así su también a nuestros compañeros en, en hermanos. Entonces, superó ampliamente las expectativas. Sí, era bastante lo que esperaba y más también.